tres minutos visita de lujo, lujo. chicos lujo, en ¿eh? nuestro programa está el chino Marcos Maidana Un aplauso, ¡Oh! eh, para el campeón del mundo <risa> eh, chino querido de corazón muchísimas gracias por venir por estar aquí con nosotros eh. buen día buen día sí muchas gracias por abrir unas puertas y bueno vinimos por boxeo uh -huh. nosotros estamos trabajando mucho con el tema del deporte y bueno acá en Mendoza están trabajando también y nos unimos para hacer cosas con el boxeo. Ya te voy a preguntar puntualmente porque sé que va a estar, pero quiero decirte algo. Vos sos de un pueblito no, no muy grande justamente de Margarita y, y muchas veces debes tener claro lo que significa en este caso tu figura para nosotros. Porque quizás te haya pasado vos también con otras figuras cuando sí, no sí. eras el, el chino Maidana que sos hoy. No, claro, sí. Yo nací en un pueblo de 5.000 personas ¿Ah? y bueno, cuando fue el boxeo ahí fue un boom, viste. Eh, fue un hombre que hizo, que llevó el boxeo y, y ahí salí yo, viste, por eso yo siempre estoy queriendo, estoy recorriendo la Argentina con el boxeo porque por ahí están los boxeadores ahí y nunca se sabe, viste, como fue este tipo ahí, yo no sabía nunca, nunca supe de guante porque no, nunca me había mirado boxeo ni nada. Y llegó este tipo y bueno, entré al gimnasio ahí y, y ahí salí. Sin saber que te gustaba. Sin saber, me gustó, no, sin saber lo que era el boxeo. Claro. No. Entré y me gustó, ¿viste? vi los guantes y me, ahí le pegué un poquito a la boca. Y, bolsa, ¿Viste que uno tiene el y es como de... que, boom, eso fue lo mío, ¿viste? Uno, uno cree que el boxeo es pegar y no se trata de eso. Sí, es se es mucho trata de pegar y. De... Sí, pero es mucho más. No, olvídate. Pegar boxeo... y que no te peguen. No, mirá, yo, yo tomo. Yo tomo esa parte. Yo soy un ejemplo, viste, porque eh, salí de un pueblo, el boxeo me dio educación, me dio bienestar, todo. Entonces por eso por ahí yo llevo el, el agua, trato de ir a los pueblos, a los barrios y, y poder rescatar a algún chico. Y como, por ejemplo, yo te traigo un montón de gente ayudando, mi familia, mis amigos, un montón de gente. Chino eh, A lo que puedo, ¿viste? Claro. Entonces, cuando vos sacás un campeón de un pueblo, de donde sea, se arrastra mucha gente. Y... Yo te voy a decir chino, si no te digo Marco, como vos como quieras, vos pero quieras. Es que para nosotros sos el chino Maidana. Sí. Este, ya, ¿Viste cómo uno tiene esa sensación de que lo conoce? Sí. <risa> y la verdad es que la, la primera vez que te tenemos tan cerca. ¿Cómo, fue, ¿Cómo viví esa transición de pasar de ser Marco Maidana a ser el chino Maidana? Un tipo reconocido en el mundo entero, nacido en un pueblito de 5.000 habitantes. ¿Cómo es esa transición? Y no, lleva, lleva tiempo, lleva sacrificio y, y, y bueno... ¿Y, eh, y, y eh, cuando, me, cuando vos estás con y, la cabeza y, bien puesta en lo que querés, ¿viste? cuando menos te acordás hasta lo lograste. Claro, porque no debe ser fácil tampoco administrar la fama. Y es difícil la fama, la guita, ¿viste? te marea un poco, pero hay que tranquilizarse, los pies sobre la tierra y bueno... ¿Te pasó así decir, che, para, para? Sí, sí, no, no me, pasó, me pasó, me pasó, me pasó, me eh, pasó. Claro, perdón es muy común en el boxeo, en todo, ¿no? En casi en todo todo. Todo. Que algunos se marean y se les pierde termina, la, carrera en la termina, termina mal, del camino, sí, ¿no? termina mal, termina mal porque no está haciendo cosas que no tiene que hacer. Claro, claro, chino, yo veo, enseguida vamos a mostrar un poquito y le voy avisando al director porque es enorme la cantidad de gente que lo acompaña, el chino también, no, es espectacular ver todo lo que lo que generas hoy por hoy. Eh, no sé te Quiero no caer en lugares comunes Para preguntarte Porque te han hecho tantas entrevistas este, Pero para nosotros es imposible Quizás no tocar algunos temas puntuales Vamos puntualmente a lo que te trae aquí en Mendoza Estás ya desde ayer Te tuvimos ayer incluso en el móvil Pero vas a estar brindando clínicas este, Y también presenciando el Festival de box Que es mmm, el viernes, iba a decir mañana El viernes sí. en el Vicente Polimene Sí, sí, sí, ahí tenemos varias peleas Pelea Arias, Jorge Arias Que pelea con un uruguayo Uh -huh. Y también pelea Rebeco, que pelea con un boliviano. Mira, tenemos ahí la gente, voy nombrando este, a los que conozco, ¿no? Está Martincito Sosa, que anda con vos filmándote para todos lados. Está cada vez más... Bueno, te iba a hacer un chiste, Martín, pero no lo voy a hacer nada. Eh, está Janina también, eh, la secretaria de gobierno. Está Jorgito Arias, que este es el Jorge Grande. Este no pelea mañana, el viernes. No, no, no, no este pelea. no. Lo manda al hijo. No. <risa> lo manda al frente al hijo, sí. efectivamente. ¿Y quién más te acompaña, Chino? Porque eh, hay muchas personas. Mi primo Pileta, eh, Rodney, que son la gente que está conmigo, que trabaja. Uh -huh. Acá está Rodney. Uh -huh. Y bueno, no, le queremos agradecer mucho al intendente que... <coughs> Orozco, Daniel Orozco, que uh -huh. está logrando todo esto con el boxeo y apoyando mucho al deporte y, y haciendo cosas lindas para Mendoza. ¿Cuánta gente, Chino, ahí siguiéndote. Chino, vamos a hablar un poco de, de, de, de tu carrera, esto que te preguntaba Agustina. 5.000 habitantes, un pueblo chiquito y, y sin embargo demostrás que se puede, ¿no? Porque uno por ahí tiene también la idea de que estas grandes figuras como vos salen de las grandes urbes. que okay, te tenés que ir de tu pueblo. Bueno, eso sí. No, sí, bueno... El, yo arranqué en mi pueblo y después ya, sí, te tenés que ir, viste, porque... No, po, no lógicamente, una carrera como claro. la tuya no la puedes hacer desde no, el No, porque también, viste, tenés que ir peleando y va quedando sin rival y, bueno, o sea. buscando o sea. la carrera en otro rivales si te... y, sí, en otros lugares, buscando rivales y, bueno. ¿Y cuando empezaste, te pensaste con esa ambición sí. de conquistar Las Vegas como no, terminaste no, no, no, no, empecé porque, como que vi algo en el boxeo que me gustó y empecé así, por empezar, uh -huh. y después se me fue dando las cosas y... ¿Qué, ¿Qué fue eso que te gustó? ¿Era enfrentar a otra persona? ¿Te gustaba el entrenamiento? ¿La adrenalina de la pelea? No sé, pegarle a la bolsa, ¿viste? Sí, uh -huh. es la adrenalina lo que más me gustó. Sí. Estamos viendo que ayer fuiste al Cerro Gracias. Barco, con la, con la pincha de Colón. Ajá, ¿Sos sí. Hincha de Colón, ¿no? sí, soy hincha de Colón. Uh -huh. Y... Y bueno, sí, corrimos ahí, durísimo el Cerro Arco. Ahí, ahí te estamos viendo, mira, ah, ahí te estamos ¿verdad? viendo. ¿Qué calza metiste, eh? Sí, es cómodo ahí para correr. <risa> ¿Qué, qué, la, la, la visión, digo, el lugar es espectacular, ¿o no? Sí, muy bueno, muy bueno. Ustedes están más acostumbrados al río, ahí en Santa Fe? No, Fé? sí, todo, el llano. pero claro. a mí o sea, me gusta la montaña, te da muchas condiciones físicas. No, no, nunca había visto. la primera miedo. vez. Uy, sí. tenés que conocer otras cosas de Mendoza es que, también. Sí, Entonces, sí, que, sí, tenés que ir a La Paz. Eh, no, no, no, Paz. No, la Paz no. Esa no, es por no, es ¿tien, Paz. Tiene que ir a Paz, no. un pueblito donde yo decía, ah. no no, Tiene, tiene 10.000 habitantes, no sabés lo bien que la va a pasar. ¿Vos dice? querías comer chivo? ¿Me contaron eso? Sí, sí, hoy creo que vamos a comer unos chivos. En La Paz están los mejores chivos del mundo. Y en La Valle también. Está aprobado por la International Chivo Association, con sede en Manhattan. Ahí están los mejores chivos del mundo. ¿Y de acá somos de qué? ¿Huracán? ¿Huracán no? ¿De qué? Y acá hay de todos, yo no yo no yo yo soy de todos, ah, este, eh, de todo un poco, eh, pero bueno, él es de San Lorenzo, por ejemplo. Claro, Agustín no sé. es nacido en San Martín, ya no, de, de acá, Argentina. el, ¿cómo el Huracán el, las Heras. <risa> Ajá. La es Cera? Es de ¿Tenemos algún hincha de Huracán La Cera acá en el, en el estudio? Bueno, Forquito, sí, está como en Ortiz, hay varios, hay varios. Pero acá, el Chicho que uno el de, de nuestros camarón, pero acá tenés de Godoy Cruz, tenés de Independiente Rivadavia, tenés de muchos. No. Él es hincha de Gimnasia y de Grima. Hay otros hinchas de San el, Martín, en el, en el pueblo de donde saliste, está tu familia ahí, todavía viven ahí? Sí. O sea que para vos volver... Yo ahí, sigo ahí también. Vos seguís sí. ahí, vos, vos tenés tu casa ahí, sí. digamos. Qué loco, ¿no? Teniendo la posibilidad de, qué sé yo, vivir en donde, a lo mejor en donde vos quieras, eh, esta cosa que nos pasa a aquellos que salimos de, de lugares más chicos, le pasa al Tano, me pasa a mí también, esta necesidad de, de volver a encontrarte en el lugar que te vio nacer y donde claro, creciste. Claro, sí, sí, sí. sí. Chino, ¿y cuando volvés, por ejemplo, a, a tu pueblo, a Margarita? ¿Te dejan caminar por la calle, no, volvés ahí soy, un vecino más o no? Ahí soy uno más, sí. Mirá. Sí, sí, nos conocemos todos es como... ¡Eh, Chino! Sí, sí, sí. sí Ahora, sí. Dicen... Yo saludo a todos porque los conozco a todos, viste. Claro. claro. Y la mayoría van de parientes también. ¿viste? Eh, los parientes, chicos, si te ponen sí, a buscar somos, terminamos somos, todos, momentos. todos eh, <risa> Tengo data tuya, Chino. ¿Ah, sí? Tengo data tuya. La ¿Que lo compromete? No sé, no sé. No, no, Porque no voy creo. a entrar algo. Acá. Me dicen, de pendejo era muy lindo eh, y muy indio, las dos cosas. Seguí siendo muy fachero, quiero decirlo. No quiero que te sí, no, sigo que siendo indio también. ¿Sí? <risa> ¿Cómo la, era eso? Eh? Las dos cosas. Te cortaste el pie con una botella y no llorabas, ¿es verdad? Ah, sí, sí, sí, sí. También. No, sí, siempre... Qué sé yo, andando en el campo. Ah, bueno, eso estábamos con mi primo y un día nos metimos en, el, en un alcantarillo, ¿viste? Al costado de la ruta y, y descalzo, en el agua. Y pisé un pico de botella y ahí me corté el pie, casi me arrancó el dedo. Y mi primo re asustado, mi pileta, con él. ¿Está ahí? Sí. Asustado y nada, no. Me quería llevar al médico, todo. Y yo agarré, rompí una remera, me envolví y nada. Ya, todo bien. Claro, sos, sos un More. tipo duro, digamos. Sí, sí. sí, sí. ¿Sos ¿Sos pileta? Un tipo curtido. Ese pileta... Ese sí. pileta. Ese eh, pileta. Que dice, sí, es Con verdad. él nos criamos así, de chico. Claro. Él es de Buenos ahí? Aires y yo de, de allá, viste, pero él iba a visitarme. ¿Qué, qué había en, en Margarita, digo? ¿qué, ¿Mucho tambo? ¿Qué hay? No, no sé. Campo, campo, campo. Mi viejo trabajaba en una estancia. Uh -huh. estancia, así, peón golondrina, digamos. Uh -huh. Trabajaba en una estancia, en otra. Y, ¿Y vos ibas acompañándolo, obviamente. Sí, yo iba, porque íbamos toda la familia donde él iba. Claro, claro, claro. ¿Y, y laburo, por ejemplo, qué hacías? ¿Cosechar, no sé, sembrar, todo y ese tipo de cosas? Y yo no o... alcancé a trabajar ahí en el campo porque cuando empecé de boxeo tenía 15 años y estaba en la escuela, ¿viste? Ah, bien. Y pero sí, le ayudaba siempre a mi hijo, a darle a comer al animal y todas esas cosas <coughs> sí. nomás, pero... ¿Y cu cuándo fue el momento en que empezaste a entrenar boxeo? Y en un momento me imagino que haces el clic y decís, epa, acá puede haber algo groso, no es solamente... ¿Un entrenamiento o un hobby? Y yo, viste, em, seguí hasta, entre, a, eh, cuando entré en profesional ahí me di cuenta que, que había guita, viste, que, que era sí, claro. el boxeo que se podía vivir de eso. Que podías vivir de eso, claro. Claro, y hacer mi futuro. Claro. Chino, ¿y es verdad que viste televisión por primera vez a los 16 años? Sí. No había. Eh, pero no tenía porque yo vivía en el campo y sin luz y sin tele. ¿Sin Así luz? Que, claro, con vela nomás y candil para y eso, no estamos hablando de 1932, chicos, no, estamos ¿queda, hablando ¿queda de... ¿Qué edad tenés, Chino, vos? Del 83, hoy nací en el 83, Ajá. tengo 39. Y eso, le vamos a que tome el café, este, tranquilo el chino, no, no, eh, porque no. esto viene para largo, Chino, eh, no te vamos a Hasta las 11 <risa> de, de <risa> la noche si hacemos el si <risa> queremos lo que quieran Hacemos eh, el chubo, no, de después de ahora nos vamos a comer unos chivitos y lechones <risa> por ahí. Eh. Para, ¿cómo, ¿cómo te están tratando acá en Mendoza? Muy uh, bien. bien, de 10, sí. ¿Comida? No, espectacular. ¿Vinito? No, todo tranqui porque, viste, tengo una pelea de exhibición en uh -huh. octubre, 29 de octubre. Ah, te estás cuidando. Estoy cuidando, sí. Y entrenando un poco. ¿Tenés esa capacidad? Porque te vimos en algunas fotos que estabas como con mucho más peso y, y bajaste Bueno, ustedes los boxeadores se acostumbran también sí, un poco sí, a eso. Sí, la, sí, la, sí. la balanza es como bravo, ¿no? Dar, dar el peso. ¿Te costaba dar el peso o no? Sí, me costaba un poco, un poco, sí. Eh, otro dato que tengo, que, que hubo un profesor, que fue el que te, te metió en el boxeo y no sabes quién es. O que, no tenés un recuerdo... Que me metió en el boxeo. Sí, al principio, Sí, ¿no? sí bueno, el hombre este que fue al pueblo, que ya falleció. Ah, pero lo tuviste, lo conociste después, cuando ya fuiste el chino Maidana. Sí, lo... sí, lo, ah. lo crucé de vuelta. Pero el tipo que te iba al pueblo, ponerle un pueblo al otro pueblo, hacía, enseñaba a unos chicos así, y hacía la pelea en, un, en uno de los pueblos y... Después, bueno, se iba así, andaba así por todos lados. Chino, ¿y cuánto influye, vos hablabas de la gente que te rodea? También en el mundo del boxeo hemos visto muchos managers, promotores que lamentablemente se quedan con la guita que es de ustedes, que son los que ponen la carita, y se suben al 3x1. Este... Bueno, a mí me pasó con dos. Que en dos managers que tuve, los dos me, me robaron. ¿Y cómo lo manejás eso? No, no lo puedes manejar. Te enterás después, viste, cuando... Cuando abogás... date, claro. Cuando va creciendo. un contador ¿sí? y saca la cuenta y decís, che, ¿qué, usted qué? se quedó con plata que no... No, va creciendo. Cuando ya retiraste de tu carrera, ahí te empezás a enterar todo, viste. Por bueno, yo me empecé a enterar después. En uno me enteré en el momento, viste. No en el momento, pero ya me han pasado... Pautan una plata y se queda con... Ponele, mal. yo cuando me debuté como profesional, firmo un contrato con una empresa alemana que se llama Universo. Ahí me dan 175 mil dólares por firmar. Ajá. Uh -huh. Y bueno, me, el tipo me hace el contrato sin la, el monto, sin nada de eso, no decía nada, ¿viste? Entonces yo firmo y estoy en un departamento en Alemania y me lleva un contrato. Y yo veo el monto ese en inglés, estaba escrito en alemán. Y veo el monto del... Y voy a la oficina que había una señora que hablaba en español uh -huh. y le pregunté. Y me dice, no, ese es el contrato original, vos firmaste una copia. Tenés que firmar ese. Y, y esto, no, eso es una... Una, una prima que te dieron una, un enganche, viste, que te dieron sí, a sí, vos. Sí, sí, sí. Ah, y bueno, ahí ya ahí se pudrió todo. para <risa> <risa> bueno, o sea, mi el manager pum, pum, decir, no, me hizo fue una confusión, qué sé yo, y bueno, ahí ya rompí contrato con el tipo. Se puede pasar que se confunda. No, ¿eh? no es que se va a <risa> con, <risa> con un par de dólares. ¿no? Y claro, Cuando hay claro. claro. mucha que, plata, se confunde rápido. No, pero yo a lo que voy, y bueno, dame, ponerle 75 mil dólares, sacame 100, qué sé yo, porque yo como vengo de abajo, viste, y nunca había agarrado esa guita, yo con esa guita me. Ah, ¿no te dando nada el tipo? Nada, nada, no la vi, nada, absolutamente nada. No. Nada. Claro. Ni cinco mil, ni cinco mil. No te puedo creer. Y bueno, entonces yo digo, porque el boxeador viene de abajo, ¿viste? y está, sí, tiene sí. su familia y tiene todo, entonces le está sacando a los hijos, a todo. Claro. Sí, totalmente. Es... Y esto de venir de abajo, vuelvo a lo que te preguntaba hace un rato, me ha tocado mucho charlar con Palito Chacón, que ayer te vi, Pablo que también fue campeón del mundo, y me decía, bueno, no, no era fácil pasar de ser... El carretelero que era Pablo Chacón, este, con 11 perros, siempre cuenta lo mismo, a ser el campeón del mundo que te llame Maradona, por ejemplo. ¿No? E -e ese traspaso tenés que tener los pies bien sobre la tierra para no desviarte y para no confundir el camino. Y pasa, pasa, ¿viste? Porque por ahí a uno le llega la fama, la guita de golpe, ¿viste? Y bueno, lo tenés que saber controlar. Uh -huh. Nosotros venimos a veces sin estudio, nada, y bueno, eso... Te, te marea. Por más a veces se marea lo más grande. ¿Te eh. marea en qué sentido? ¿Que te agrandás? ¿Que te patinas la guita y no sabes en qué? Sí, sí, viste. Te, te, te agrandás. Pensás que sos el dueño del mundo, yo creo, no sé. Eh, y o te, te empiezan te, y a te tentar de la todos guita. lados, claro. Lo peor es que te patinás la guita, ¿viste? Claro. Porque si vos te agrandás y tenés guita, bueno, todo bien, ¿viste? Pero te agrandás y empezás a patinar. <risa> y este mañana, boom, esta mañana, esta mañana, sí, después te queda una vida. Claro. Y después. Eh, no, y además y lo que volvé otra vez a la misma. Lo que hablábamos antes, eh, cuando arrancamos el programa, en realidad fuera del aire, que decíamos, por ahí no es como el, supongamos, el caso del futbolista, que capaz que un futbolista muy elite puede estar 10, 15 años en Europa. Uh -huh. Por ahí la, la, el momento culmina el boxeador es, es más corto. Entonces, si. Si no estás pillo ahí, es medio complicado, ¿no? <coughs> y la carrera del boxe del boxeador es corta, sí, también, sí. Claro. Y el del futbolista también, porque a los 30 y pico de años ya el futbolista ya no, claro. no genera más tampoco, pero claro. eh, viene, yo creo que no viene. Algunos sí vienen de abajo, pero sí, por ahí la de mayoría tú. de los futbolistas por ahí están bien económicamente, claro. ya sus padres. Claro, claro, claro. Boxeador, en, este, no. en este tipo de situaciones aparecen los amigos del campeón, ¿no? Y ahí también hay quilombo, ¿no? Digo, y eso aparece un montón relativo, de Es relativo, que... es relativo porque uno ahí se tiene que. Por eso te digo, tenés que estar con los pies sobre la tierra, porque ahí vos sabés quién, a quién tenés que tenerlo de amigo, o confiarle cosas, y a quién no, ¿viste? Pero ¿Te das cuenta así de fácil? A veces no y si sí, sí, está gente. bien está bien parado por ahí sí chino podemos ver un poco de, de, que, vamos a ver tu boxeo ¿Vos, yo soy uno de los que se, me volvía loco bueno fue una época tuya Lucas Matice eh, Maravilla Martínez este, el boxeo argentino te copó un poco Las Vegas eran peleas estelares eh, no sé que teníamos muy seguido hoy por hoy estamos ahí en un bajón hay algunas figuras obviamente pero estamos en un pequeño bajón eh, y quiero que repasemos juntos esta pelea que yo miraba por televisión, este, chino, y vos de claro, arriba, el Mirá, por, ahí. por ejemplo. Vamos en el orden que yo le Eso... seguido pasando a la, a la producción, ¿no? A Víctor Ortiz. Víctor Ortiz. Vos de rojo y Víctor Ortiz, esta fue una pelea consagratoria para vos, claramente. Eh, sí. venía de perder ahí en, al, en Alemania. Con Andrés Jotén. Y el golpe por golpe era terrible, Chino. O sea, te, te gustaba el golpe por golpe. Uno me por ahí veía que volteabas y decía, ya está, ahora me gusta. Me encantaba, canto, ¿no? me encantaba. Porque yo sabía que pegaba, viste, donde lo cruzaba, seguro que se caía. Pero está bien, pero había momentos que uno mirando la pelea, Chino, decía, ¡ya está! Si la tenés <risa> ganada, ¿por qué? Era sí, incontrolable para sí, vos. Sí. Era inevitable. Claro, claro. Este momento de es cosas dicen, no va más para. Para Ortiz. Eso fue la pelea que me abrió la puerta en Estados Unidos. Claro. Ahí Golden te, te, te. Es ahí, ¿no? La pelea en la que Golden Boy te. Sí, ahí firmamos con Golden Boy. Que es la es este, una de las eh, más importantes, justamente, empresas de eh, boxeo, pa, patrocinadores de boxeo. Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos ahora a Amir Khan, una figura descomunal también que te pusieron enfrente. Y. Oh, ese era bravo. Ese era bravo, ¿no? <risa> sí, buenísimo. Contanos un poquito de Amir Khan. No, la velocidad en las manos. Ahí está, mirá. Ahí, está. ahí Mira. me jugó en contra el, el preparador, el... Siempre en el boxeo hay trampa, viste, por ahí. El entrenador y el, el árbitro. El entrenador me puso unas vendas así. La venda es clave, ¿no? Ustedes pagan mucha guita para que, los, para que les pongan bien las vendas. Claro, pero... El tipo trabajaba con Frey Roach en ese momento y Frey Roach estaba en el rincón de Amir Khan ah. que estaba entrenándolo a paqueado. ¿Y qué te puso pesada las manos? ¿Qué te puso? Y no, el guante como digamos más grande te, te pone. Claro. no, no pegas tan fuerte. ¿no? Sí, no, porque este trabajaba, Miguel Díaz se llama. Claro, claro. La vamos a buscar, ¿eh? Sí, ya, está, ya está para el otro lado ya. A Esa es la dirección que la buscamos Claro, tenés que estar atento a todo eso Son por ahí nosotros como espectadores y nos escapan Pero que ustedes ahí tienen que... El no, tiene pero que eso te, a mí también me pasó por la inexperiencia que tenía no. en ese momento, ¿viste? Claro. Uh -huh. Yo ¿Ya? veo, estaba... Porque este, el entrenador que me entrenaba a mí Trabajaba con Free Road, que entrenador de paqueado claro. Entonces era un cura, sí, un cura herida eso como yo caí ahí a Las Vegas en ese momento para la pelea, no teníamos otro y lo agarramos a él. Yo voy es contando, argentino el tipo, claro, pero voy vive allá. algunos detallitos. Hay tipos que se especializan en curar rápido las heridas y también les pagan fortuna claro. para que estén en el rincón y puedan curar rápido a los boxeadores pero, que puedan seguir. Yo, yo después de esta, no no sé cómo qué pasa después de la pelea, pero yo me imagino tipo un mes en cama. No, no, no, no, estamos preparados para eso. Claro, pero después después de esa pelea, ¿cuánto tiempo necesitas para Y No, descansar un mes, dos meses, poner Ajá. Descansar un mes, dos meses. Después de la pelea te ponen calmante, todo, ¿viste? Es inflamatorio. Ah, claro, qué loco, y te duele todo. Queda bien, sí, una semana por ahí, ya está dolorido cuando la pelea es muy fuerte y después ya te recuperás. ¿Tuviste pocas peleas vos no muy fuertes? ya cuando estaba en la no, vega que, todo esta, fueron todas fuertes claro. yo más que nada por eso me retiro del boxeo porque todas mis peleas fueron muy fuertes claro. viste y los claro. golpes claro. te afectan a la larga tengo a Eric el terrible Morales por ejemplo también claro. bravísimo sí, sí, sí peleón <risa> sí. me gusta porque si lo decís se ríe ¿viste? a mí me da miedo <risa> nombrar el terrible Morales mirá no, sí esas peleas bravísimas mira me da Parece que le habías pegado, ¿no? que hice el ojo un poquito. Claro, ¿qué te acordás de esta pelea, por ejemplo? ¿Hay un momento de miedo chino o no? No, no, en un momento, viste, todo el, el equipo por ahí también, eso no, es un error del equipo, de decir, no, está viejo, vos lo vas a no te aguantas tres rounds, vos pegás fuerte. Cuando lo sienta tu golpe se va. Claro. Y vos ves que ya está el cuarto y Entonces, tú... después cuando empezaba en la pelea llegaba al tercero y no hiciste, no pasó lo que te dijeron, <risa> ¿viste? Y ahí claro. yo salí del primero ahí a tirar todo, con todo, viste, hasta, claro. hasta el tercero. Y después vi que ya no, no le hacía nada, el tipo empezó a, a remontar y. Sí, ahí se pone el... ahí en la cabeza. Y ahí pues... no sabía qué hacer, viste, yo ya me había ahogado. Tirando golpes para poder sacarlo, ¿viste? Como estaba viejo, que no aguantaba y que esto que otro. Pero aguantó, te fuiste a los pueblos. Sí, es una leyenda y el parece? tipo peleó con, conmigo con el ojo cerrado y casi me gana, Vamos llegando, chino, a, la, a las <risa> sí, últimas casi. peleas. Sí, sí, sí, tú, sí. sí, sí, sí. En, en el boxeo, decime si me equivoco, el que se calienta pierde. ¿No? Digo, sí, por ahí. Hay, sí. que, hay que tener la cabeza muy fría para saber. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la piña justa que le tenés que pegar? Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. ¿Es estrategia? Es. Es Un poco, es ¿viste? Técnica. De todo, sí, sí, sí. sí. Lo ¿Cómo, que pasa, ¿Cómo controlas la calentura? Lo que pasa es que yo, ¿viste? Como yo pegaba fuerte, ¿viste? Iba al frente, no me importaba lo que venía. Entonces, el otro se cubría y tenía que defenderse. Mi defensa era el ataque, ¿viste? Uh -huh. Entonces, tenía que estar todo el tiempo atacando. Claro. Y ahí la, la cabeza, ¿tenés a alguien que te esté motivando? O sea, ¿en ese momento necesitas a alguien que, que esté, tipo, eh, arengándote o diciéndote el, o trabajando con la cabeza, digamos? El preparado, el entrenador. Uh -huh. ¿Lo escuchás cuando estás ahí, cuando estás pegando? Eh, ¿lo sí, sí, a veces se escucha la pegue? voz del entrenador, sí. Uh -huh. Uh -huh. Porque dice que son todos guapos, pero después sacan el banquito y te quedas vos solo. Eh, sí, pero a veces cuando llega ahí, te sentás en la esquina y ahí donde el entrenador tiene que... Decime la verdad, Chino. Es una pregunta que siempre le hago a algunos boxeadores conocidos amigos que tengo. Cuando te hablan ahí, ¿les, que, que, que estás escuchando realmente entre medio el griterío de la gente, vos que venís con las revoluciones a mil del, del, del, del 3x1, te sientan y en un minuto te dicen 250.000 cosas. ¿Qué captás de todo eso? ¿Alcanzás a escuchar algo o no? Sí, a veces uno se da cuenta también, viste, porque te dicen, bueno, mira, saca la derecha que le está entrando, y voy decís, sí, y bueno, sí, le está entrando, tiré una y la entró y tengo que seguir tirando la derecha, viste, así. O sea que alcanzás a captar siempre algo. Sí, sí, sí, sí. sí. sí. Si sos, si hacés caso, sí. Claro. ¿Y alguna vez no obedeciste y decís, no, está equivocado? Yo adentro veces arriba me no doy cuenta que no es así. No, no, no, a veces hacía lo que me salía, viste, ahí. Claro. Es pues una cuestión intento, más de intuición sí. y de, de seguir el sí, sí, momento. Sí, sí. Eh, voy a poner la pelea que a mí más me gustó del chino Maidana. Esto es muy subjetivo, obviamente. Que es con Bronner. Eh, oh, por oh, todo lo tuvo, que significaba. Estuvo buena esa. Sí. <risa> <risa> <risa> esa fue muy buena porque Bronner venía muy bien, ¿viste? Venía de arriba. Sí, todo, sí, todo. sí, sí. sí. ¿Y? y yo venía ahí tranquilo. Ahí está, mirá. Uh, me dio que una uh, uh, ahí un poco. Se reparó. en realidad. Claro, Dalco, yo ahí me, me largo a llorar. <risa> yo te juro que me largo a llorar y me voy. Yo, pidiendo no, por mi mamá. Yo, yo no sabía qué hacer cuando cayó, viste, me, me, me, me sorprendió. Y se levantó encima. Sí. <risa> y durísimo. Claro. Todo el, le seguí pegando todo lo, toda la pelea y aguantó duro el morocho eh. Muy duro. Porque por ahí se le doblan las rodillas, ¿no? Cosa y que sin embargo eh, sigue. En ese nivel tan entrenado. Apaga, muy. Apaga. Bueno, vos también. también sí, sí, sí. ha resistido castigos también. Sí, sí, sí, sí. Por eso te entrenabas ahí, hay horas mucha guita de... en juego y claro, claro. sabe que es tu futuro. ¿Cuántas horas de entrenamiento son? Además es un entrenamiento diario, ¿no? Sí, sí, yo entrenaba cuatro horas, toda la mañana y toda la tarde. Ajá. Uh -huh. Y cuando llega la pelea se intensifica un poco más, quizás. No, se va bajando un ah, poco. Ah, va bajando la sí, calma para, sí, para sí, sí. no estar tan cansado. Claro, sí, sí, sí. Y si te va mal con la balanza, ahí es donde tenés que meterle un poco más. Sí, mal. ahí, sí. ahí es difícil, eh. Privarte de alguna comida. Y ahí más vacina. que nada te tenés que abrigar y te transpirar y, y, y comer menos, sí. Y la última pelea que vamos a poner en pantalla, tener, hay muchas más peleas del chino Maidana, pero quizás sea la más emblemática, porque te quiero preguntar por esto, vos habías hecho toda tu carrera, este, pero Mike el que te termina de, de, de, de dar el salto a la... Me parece a mí, quizás yo estoy equivocado, chino. Pero bueno, la figura de Mayweather, obviamente, es muy fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mayweather es el que me dio ya todos los galardones. Pero bueno, yo creo que también me lo merecía, ¿no? Con todo lo que venía luchando y peleando y ganando. Claro. Pero... ¿Cómo es cuando te dicen, vas a pelear con Mayweather? Vos oh, sos el chino Maidana, por sí, supuesto. Sí, sí. Pero te dicen... Va a pelear con Mayweather. Tipo eh, que no, no, no perdió no, una era, pelea en su vida, jamás. Sí, no, no, no, miedo no le tenía nada, pero me sorprendió, pero porque yo viste ya me, que estaba queriendo retirar del boxeo en esos momentos. Peleé con Broner, la pelea anterior fue con Josecito López y ya ahí ya estaban pensando en el retiro. Y con Broner peleo y ya me fui a mi casa, ya medio como que... No querías volver. Sí, entonces me llaman para la pelea de, de Mayweather. Ahí ya me puse a entrenar. <risa> sabía que, que iba a haber Guita y que podía... No sé si le iba a ganar, pero... ¿Y estuviste cerca allí? Estuve cerca, sí. Estuve ahí. ahí. ¿En, en ¿Cuál de las dos crees que estuviste más cerca? La primera, yo creo, sí. La primera pelea, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tan real es? Y, y, o sea, ¿qué parte de yo y qué parte es real? En el caso de Mayweather, el canchero, como se muestra para, espera, mira verá, mira eso, verá El tipo, chino, ¿qué haces ahí? No te... Eso, eso, eh, vos lo tomás, en ese momento ¿Vos lo tomás como, como parte del show ¿o, o te hace calentar? Nada, nada, nada No entras en el juego No, no, no, no, yo no Ni tenés que entrar No, no, no ¿Pega, ¿no? no? Sí ¿Viste que hay un mito que dice, no, Mayweather no pega? A mí me metió un par de manos que sentí ahí Me dejó viendo estrella <risa> para hay un, hay un momento en esta pelea, mi clave que vos le metes una mano y le vuela el diente. Sí. Vos, vos eso en el momento le alcanzaste a ver que le voló el no, diente. No, no, no, en ese momento no. ¿Y por qué crees que no le contaron nada? Porque tiene ciertas ventajas, ¿no? Tenía ciertas ventajas. No, porque no cayó, no le contaron. Y pero a veces no caen, igual les cuentan. Por lo menos le, no, le, no, el árbitro no, no. lo mandas a no. En Estados Unidos no te cuentan, hasta sí, que si no, no te no cae. Ponés Acá piso, hay no un te... reglamento que sí, que cuenta claro. de protección. Y en Estados Unidos, si vos. Es mayor. Si no cae. No te cuentan. Claro, claro, claro. O te paran la pelea o tenés que caer. Los, ¿En ese los... momento sentías que te iban a dar ganador? No, no, no, no, no, no, en ningún momento. Porque yo sabía, viste, que si no lo noqueaba, no, no, no le ganaba. Y salí y le pedí la revancha automáticamente, te habías quedado con pica. Sí, sí, sí, sí. Nada, no, qué sé yo, no, no. Eh, no le pedí la revancha, se dio nomás. ¿Lo, lo, lo estudiaste mucho? No, miré algunas peleas, pero no, no. No había mucho que estudiar porque era salir y llevarlo, viste. Uh -huh. Meterle golpe por donde sea, porque no. Hasta que le entre una que. Claro, porque él no, no boxea, él corre, ¿viste? entonces claro. lo tenés que encerrar y darle. Es que en verdad el tipo tiene esa característica, mientras tanto va, va pegando, pero corría, corría, corría, es medio desesperante también, no perseguir Claro, entonces sí, lo perseguir. tenés que encerrar, ¿viste? en el ring y... Pero eso es, eh, no es un poco trampa? No, es, eso es sí, un estilo de boxeo y, claro. y, y forma de pelear. ¿viste? Como, como Nicolino. Nicolino no, también. Porque sí, es como, pelino, tiene de yo creo que, Esquivar, ¿no? que es tremenda. Creo que boxear es en el lugar, ¿viste? No, que no te peguen, ¿no? Pero, Pero eso, eso ya es correr. Cuenta, claro. Eso ya no es. Es una estrategia claro, más que eso un. Eso es correr. Claro. Pero boxear bueno. es quedarte en el lugar, que no te peguen, esquivar pegar ahí y ahí es donde vamos a las tarjetas y siempre son polémicas claro. ¿no? porque en esa pelea yo me acuerdo mucho que decían pero se la pasó corriendo Mayweather no buscó el, el, el, la pelea y vos sí la buscaste de principio a fin sí pero es el dueño del circo ¿viste? entonces sí. Eh, chino que tirar. ¿y, y eras consciente de lo que estaba pasando en Argentina mientras vos peleabas o sea cómo paralizaste todo un país cosa que hacen Boca, River sí. capaz que no, Santa no, no. fue un color unión no nunca no, ni supe cómo fue porque yo estaba allá concentrado no hablaba con nadie no no pero dicen que sí, que fue. Y, ¿Y cuando, bares? ¿Cuando ¿En los volviste? Bares, la gente en los bares, todo, ¿Y todos los bares volví? paralizados viendo tu pelea. Sí, así me decían. Y en todo <risa> lado, porque el intendente de acá, eh, Daniel Orozco, me dice que estaba en Rusia, no sé dónde, en una convención de, de medicina, creo. Y bueno, y fueron a un. porque estaban ahí y, y fueron a un bar a ver la pelea. Estaba con su gente y. Dice que estaban, estaba lleno el barrio y estaban todos los rusos todos con, eh, con Mayweather y ellos con Argentina, viste, gritando, <risa> <¿Viste>? ¿sí? <risa> ¿Quién hubiera Me pensado no? que los rusos estuvieran sí. con Mayweather? yo hubiera sí. pensado todo lo contrario? Sí, sí, sí, sí. Es que fue una pelea descomunal esa y la de Maravilla Martínez creo que, que bueno, son del pico de rating televisivo sí. impresionante. Sí, yo creo que fue un momento del boxeo argentino que estuvo muy allá arriba, viste. Sí, sí, sí. sí. Con Luca Matisse, Maravilla Martínez... Y la cartelera de Las Vegas era sí, casi permanente. Sí, sí, sí, sí. Fueron peleas épicas. Totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué está faltando ahora para que el boxeo vuelva a explotar? Como está faltando boxeadores. nosotros ¿Nombres? Sí, nosotros tenemos al Puma Martínez, que él va a pelear ahora en octubre con Ancanja, que es campeón del mundo. Y bueno, él va viene la, viene como figura. Va a ser como maravilla, como matice. Ajá. ¿La, la Seguro, Argentina? porque es campeón y le ganó al campeón en Ancanja, un filipino que es de, de Paqueado. Le ganó en Las Vegas la, hace poco y, y ahora es campeón y defiende, hace la revancha con el mismo en, en Los Ángeles. ¿eh? De una duda, chino, ¿Tuviste con el Tatú Grisuela? o no? Sí, tuvimos momento? en el, el equipo nacional. Le mando un abrazo al Tatú. Ah, un saludo, saludo para Tatú, uh -huh. para uh -huh. él y para Cotón Rebeco, claro, que ahora pelea compartiste... el viernes. Exacto. Pelea, cotón. Porque vos compartiste, yo lo he charlado con ellos, compartiste con ellos algún proceso de, de, de, de selección, ¿era? Sí, o sí, sí, era? sí, sí. No, de selección. en Sí. No, en Núñez, ahí en el Senar. En el Senar, uh -huh. exactamente. En el Centro Nacional de sí, sí, rendimiento Deportivo. Y el Tatu era del estilo, viste, más más mendocino. Quizás sí, el Senar sí, y sí, todos ellos son... La escuela mendocina es muy linda, muy buena. Eso boxean, viste... Tienen mucha cintura, movimiento, golpean. Claro. No corren, viste que corren. <risa> boxean, sos el, boxean. O sea, vos sos mal, golpe por golpe. No, mano, yo digo. sí, yo tengo otro estilo mexicano, viste. Claro, claro. Sí, voy al frente. Chicos, la verdad es que yo la estoy pasando también, porque me parece muy fuerte tenerlo al chino acá, un, un fenómeno total, uno de los tipos más destacados. Aparte, les cuento algo, el boxeo argentino es, por ejemplo, a nivel olímpico, es uno de los deportes que más medallas le ha dado. Venimos ahí con una escasez ahora, lamentablemente, chino, y hay algo en lo que creo que ustedes van a tener que involucrarse, ustedes los, los que han estado bien expuestos, porque es raro que el boxeo argentino hoy no produzca, desde el amateurismo primero y después el paso a profesionales, esas figuras. Sí, es cuestión de trabajar mucho en el boxeo, ¿no? Como está lo estamos haciendo acá en Mendoza con el intendente Orozco uh -huh. que está dándole un poco de bolilla al boxeo. Por ahí eso no, no le dan importancia mucho al boxeo. Claro. Entonces nosotros saltamos recorriendo la Argentina. Qué bueno eso. Y trabajando Qué... para, para que el boxeo crezca. Qué bueno porque sos una figura tan importante que te estés en diferentes lugares, genera un montón de cosas sí, los chicos, sí, sobre sí. todo, ¿no? Los sí, nosotros empezando. por ahí sí. venimos y. Acá no ganamos, nosotros hacemos eventos por ahí en Buenos Aires, en los barrios, así que, que con las entradas le pagamos a los boxeadores, pagamos uh -huh. y salimos todos contentos, viste, pero y así vamos, pero vamos moviendo el boxeo. Después tenemos que hacemos por ESPN, que trabajamos con ESPN. Bueno, está, está por acá, ¿no? Te acompaña uno de los... Este, sí, sí, productor. Productor de ESPN, así que le agradecemos. Sí. Y bueno, ahora el domingo tenemos eventos allá en Buenos Aires, así que terminamos acá, pum, y ya salimos para... Buenos Aires, que tenemos el evento con Espiem. Chino, ¿nos bancás una pausa y, sí, y no? cerramos con vos? Sí, eh, sí, sí. Nos estamos dando un gustazo eh, charlando con el Chino Maidana. Hemos repasado un poco su carrera. Nos quedan todavía algunas preguntas para hacer. Les vamos a dejar que termine su café. Pausa.